Estamos conversando con Francisco Sánchez, historiador y muy oportuno porque celebramos los 500 años de la primera circunnavegación del globo terráqueo. Y yo creo que es una oportunidad para celebrar. ¿Qué opinas tú, Francisco? El quinto centenario es una oportunidad para celebrar, es una oportunidad para reconocer el espíritu humano, el motor que es la ilusión que motivó... ...a Juan Sebastián Elcano junto a una tripulación de 18 pobres hombres... ...a llegar de vuelta a España... ...pero sobre todo recordar que el mundo es un continuo... ...universal unido a través del mar... ...un mar que une civilizaciones... ...un mar que genera intercambio... ...un mar que permite la proyección... ...del libre intercambio hasta el día de hoy... ...y que de una u otra forma hace cinco siglos... ...vive uno de sus momentos capitales... ...que nos recuerda que estamos unidos en una esfera... ...en el universo... Navegando en este planeta hermoso y que de una u otra forma todos somos libres para recordar una historia épica de la cual todos somos herederos. Una historia épica, porque es cierto que el Cano y 18 pobres hombres regresan, pero la expedición no comenzó con 18 y Juan Sebastián. ¿no? Eh, era, claro. Cuéntanos algo de eso. Bueno, la, la expedición se organiza ya a principios del siglo XVI, en los años 1510 aproximadamente. Y uno de sus grandes promotores es Hernando de Magallanes, o Fernando de Magalaes, como se dice también, eh, dependiendo de la traducción, quien, siendo nacido, lo que actualmente es Portugal, está al servicio de la corona española vendiendo una idea, vendiendo un proyecto. Este proyecto básicamente lo que busca es establecer una ruta siguiendo hacia occidente la conexión de la Islas Molucas. ¿Y qué se buscaba? Especias. no es moscada, clavo de olor, canela que en su época eh, tenían un valor superior al oro en su peso. Por lo tanto, eh, la expedición tiene como objetivo llegar a esta isla respetando los pactos, que podríamos decir, internacionales de la época, en donde Portugal dominaba cierta área del mundo, por lo cual ellos dominaban una ruta oriental hacia la isla de las especies, y España busca eh, una ruta hacia el occidente en una expedición que partió con cinco nados, pequeños buques que muchos historiadores han dicho que son cáscaras de nueces, pero que era la mejor tecnología de la época. De una u otra forma, esta expedición se organiza gracias a incentivos privados, hay mucha inversión de empresarios y también mucha recolección del de mayor conocimiento de la época en temas de cartografía. Por lo tanto, la organización de la empresa de por sí es un desafío mayor para la época. Se pone a disposición de la expedición eh, organizada por Hernando Magallanes eh, la mayor tecnología náutica de la época, entre ellas eh, eh, la configuración de lo que son los NAO, pero también ciencias astronómicas, eh, comografía, estudios eh, de mapas, la cartografía y también instrumentos para realizar sondaje y manejar corrientes. Esto es una empresa, evidentemente comercial, pero también es una empresa de exploración. Y aquí uno de los principales motores de esta historia es. Eh, muchos hombres que se suman a, a esta expedición no con un afán estrictamente material sino también con una ilusión, una ilusión de llegar a lugares desconocidos una ilusión quizás de pasar a la historia y que de una u otra forma van llevando a seleccionar a los mejores dentro de un equipo multidisciplinario como diríamos hoy en día y en donde hay personajes notables Evidentemente uno es Hernando de Magallanes, o Fernando Magallanes, como también se conoce, Juan Sebastián Elcano, el Capitán Espinosa, que llega a Guatemala eh, décadas después. Y por otro lado también tenemos a otros per personajes que trascienden y escriben esta historia, que es Antonio Pigafetta y, y también Arcos, eh, y Roldán, que son exploradores y también aventureros. El caso de Antonio Pigafetta, que escribe el libro La primera vuelta al mundo, eh, curiosamente, él no menciona en ninguna de sus páginas a Juan Sebastián Elcano. Oh. Y, y eso también habla del desconocimiento de, de esta gran proeza de la humanidad en donde Juan Sebastián Elcano, para grandes zonas geográficas, no para todo el mundo, ha pasado quizás un poco al olvido. Esta expedición sale de San Lucas de Barraveda en el año 1519, en el mes de agosto. Eh, lo primero que hacen estos hombres piadosos, es, antes de zarpar, es ir a misa, eh, encomendarse a la Virgen y Zarpan. en una expedición que era, entre comillas, secreta, se mantenía a discreción. Se siguió una ruta eh, hacia el Atlántico, llegando exactamente al punto donde comenzaba eh, a tocar tierra americana el Imperio Ultramar Español. Por lo tanto, Hernando de Magallanes sabía exactamente dónde tenía que llegar a recalar. Y esto tiene que ver con el objetivo de evitar conflictos con la corona portuguesa, en ese entonces rival de la corona española, y empezar a realizar exploración. ¿Cuál es la gran tesis de Hernando de Magallanes y parte de sus capitanes? Es que el continente americano en algún minuto se termina, se corta, y da paso al Mar del Sur, es decir, lo que hoy día nosotros conocemos como el Mar Pacífico, y eh, sin embargo, el primer año de expedición tienen que invernar, por las malas condiciones de mar, la zona austral hasta el día de hoy es un desafío de navegación y meteorológico eh, notable. Los grandes marinos se forjan en la zona austral, no tan solo Argentina y Chile, sino los grandes marinos del mundo. Y Hernando de Magallanes opta por aguantar el invierno en lo que actualmente es territorio argentino. Posteriormente, ya hacia el mes de octubre del año 1520, empieza a explorar lo que actualmente es la Patagonia Oriental e ingresa al, el 20 de octubre de 1520, a lo que hoy conocemos como el Estrecho de Magallanes. Una zona absolutamente desconocida, una zona donde no hay registros, pero que marca el inicio de una exploración que cambia el sentido de comprensión de la humanidad. Es de esta manera que esta expedición registra, por ejemplo, describe los primeros pingüinos en sus crónicas, describe los primeros datos meteorológicos de la región de Magallanes y lo que actualmente es territorio chileno, y viven un montón de penurias. Una nave se hunde, otra eh, misteriosamente, hay una situación de rebeldía y vuelve a España, que es la, el nado San Antonio. Y de las tres que quedan, empiezan a sondear una de las zonas eh, geográficas y actual ruta marítima internacional más complejas del mundo, que es el Estrecho Magallanes, eh, dando cuenta de las maravillas geográficas y de las virtudes de una zona realmente, hasta el día de hoy, eh, muchas veces inhóspita, pero también maravillosa es de esta manera que eh, cumpliendo con los compromisos con el emperador de España van clavando cruces, lo cual habla también de este sentido de cristiandad y mensaje universal que estas expediciones de exploración estaban vinculados con el imperio ultramar español que a su vez tenía un sustento en la iglesia. Finalmente, en el mes de noviembre de 1520, Roldán en una pequeña avanzada da con cabo deseado es decir, la salida del Océano Pacífico, y se devuelve e informa… El ¡Qué nombre es tan oportuno! Perdón. Sí. <ríe> dale, dale. Era el cabo deseado <ríe> claro. porque era lo que deseaban hace mucho. Eh, este es un… Eh, pasan en la zona del Estrecho Magallanes aproximadamente 30 días, una zona que eh, no conocían nada, en donde podían tocar bajo fondo, es decir, roca y hundirse. Llegan a un sector que actualmente se conoce como Bahía Fortescue que en la época es nombrado como puerto de las sardinas, en donde se reabastecen. Comen apio dulce, que hoy sabemos que es Ribaldo, recopilan sardinas que estaban en la orilla, y eso era porque habían ballenas persiguiendo sardinas, y había agua fresca. Al recibir la noticia de Hernando Magallanes de Roldán, que encuentra el cabo deseado, es decir, el océano, los hombres, según la crónica de Antonio Pigafetta, lloran de alegría y se abrazan. Es de esta manera que Hernando Mayanes ordena hacer una misa en acción de gracias y esta es la primera misa registrada en lo que actualmente es territorio chileno. por lo cual en el marco de los 500 años, el año 2020, se instaló una cruz que es un símil de la instalada justamente hace 500 años por este hecho de la humanidad que marcó de una u otra forma las, las desventuras de estos hombres que parten en este punto el periodo más duro del viaje. ¿Qué es lo que sucedió Después. ...ellos van al Pacífico... ...y Hernando Magallanes... ...al igual que Juan Sebastián Elcano y Espinosa... ...sabían que el mundo tenía una dimensión... ...sin embargo debido a la falta de exploraciones... ...y también de conocimientos de esta área específica... ...erraron en un 13%... ...esto en millas náuticas... ...es una millonada de kilómetros... ...y estamos hablando de acá de recursos... Eh, ...de alimentación Alimentos, absoluto limitados... Claro. ...un problema que es el ánimo, la moral de los hombres... ...que se ve puesto a prueba... Y lleva a lo que Tomás Mazón, un gran historiador eh, español en El Cano, Un viaje a la historia, señala como el, el, el periodo más duro del viaje de esta empresa que buscaba llegar a las Islas Molucas. Esta es la el, el etapa donde se va dando la mayor cantidad de muertes. También hay problemas de, de salud, no tan solo de nutrición o deshidratación, sino también escorbuto, que van que a los navegantes de los navegantes que van mermando de a poco la tripulación. Sin embargo, logran llegar a lo que actualmente es Filipinas y Hernando de Magallanes eh, establece lo que algunos historiadores, para hacer un símil a la actualidad, eh, establece la primera misión de paz y entendimiento entre pueblos rivales. Esto, en consecuencia, va a llevar que Hernando de Magallanes caiga en una trampa de un pueblo rival en Filipinas, eh, muera y... Eh, la tripulación quede sin el gran líder y sin el gran capitán y almirante que lo había guiado por ya la parte más difícil del viaje. Eh, hasta el día de hoy se mantiene en Filipina una cruz que recuerda a Magallanes, que es parte de estas cruces que fue enterrando, a, a, sembrando en este viaje épico. Finalmente llegan a los Molucas, Espinosa eh, al mando de, de un lado y Juan Sebastián Elcano al mando del otro, llenan las bodegas, con una cantidad de, de, de especies realmente increíble. ¿Cuántos naos van ahí? Ahí ya quedan dos. Eh, y al momento de zarpar, la información que recibe Juan Sebastián Elcano y Espinosa es que eh, el Imperio eh, la corona portuguesa los está persiguiendo, por lo tanto tienen que maniobrar rápido, tienen que llegar a territorio español y hay dos opciones. La primera... Que, que puede ser la más lógica, es dirigirse a lo que actualmente es Panamá y, y llegar a, a algún asentamiento español ya establecido, ya estamos, estamos hablando que ya había exploraciones, ya, ya se conocía el, eh, el Istmo de Panamá, no el canal evidentemente, que es mucho posterior. La otra opción era el camino más largo, el más complicado, el cual toma finalmente Juan Sebastián Elcano es de esta manera que Spinoza eh, tiene problemas al zarpar. O sea que su intención no era la circunnavegación. Intención no, prim primera no era la circunnavegación. No, no era la circunnavegación. La circunnavegación es producto de las circunstancias. De esa persecución de los portugueses. Exactamente. Y eh, al momento de zarpar, al separarse, los dos capitanes eh, en las crónicas se, se señalan que es un momento muy emocionante, mucho dolor. Sin embargo, eh, el NAO a cargo de Espinosa eh, tiene fallas estructurales, por lo cual se tiene que quedar un tiempo más en la Moluca, y Juan Sebastián Elcano emprende navegación hacia Occidente. Y esta es la parte del viaje en que, circun... van navegando la costa africana y también para llegar a la península, eh, los hombres son puestos a prueba. ¿En qué sentido? No tanto en un sentido económico, porque ya habían logrado el principal objetivo, Llevan que era cargadas las llevar las botellas cargadas las bodegas con mucha vitamina C, que son las especies, pero eh, está prueba la disciplina, el manejo de las ciencias náuticas y sobre todo la ilusión que permite a estos hombres llegar en Arapos para ser los primeros en la primera circunaviación al mundo. Este hecho capital, que se conmemora ya en septiembre del año 2022, culmina en el mismo puerto donde había bien zarpado. Son vistos con sorpresa. ¿Quiénes eran estos tipos? quienes en fila van al lugar donde habían partido el viaje, que es decir, a misa, a agradecer a la señora por la fortaleza y eh, el resguardo para poder volver. ¿Esto qué, qué nos permite comprender? Primero, eh, el espíritu humano, el espíritu de asumir desafíos que pueden parecer imposibles, asumir empresas que pueden parecer complejas, pero que sobre todo demuestran que la capacidad y sobre todo la entrega y compañerismo y lealtad, puede conllevar a lograr lo que otros han denominado imposible. Y yo creo que eso es manifestación de la, de la humanidad en sí misma y es fruto de una elección propia de cada persona. Acá no hay obligados. Los obligados muchas veces se, se pudieron haber quedado en, en alguna isla, de hecho algunos lo hicieron, algunos desertaron como la nado San Antonio. Por lo tanto, acá hay una decisión. Eh, por otro lado... Eh, se comprueba y se ratifica que el mundo es esférico. Ya todo el mundo sabía que el mundo era redondo, pero no había una comprobación empírica de esto. Y otro dato muy interesante, eh, que ya lo mencionábamos al principio, es que esta, esta primera navegación nos muestra que el mundo es un continuo, que una civilización es a través del mar. Y hoy en día eso es plenamente vigente. Y eso es lo que nos permite vías de progreso y desarrollo, no tan solo para las naciones marítimas, sino también para las naciones que de una u otra forma pueden libremente realizar intercambio y de una u otra forma soñar, soñar con la ilusión de ser los primeros, de recordar a este grupo de hombres que marcaron un hito, un hito capital en la historia de nuestra humanidad. Muchas gracias Francisco por estas fascinantes recordaciones y queda para próxima conversación que ocurrió con los marinos de la San Antonio, y te agradezco mucho tus experiencias y las historias que nos has contado. Gracias a ustedes.